Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ya estamos en épocas de calor, en épocas de tiempo libre, en épocas de disfrutar la ropa ligera y los zapatos ligeros. Y el mejor zapato ligero para estas épocas de calor es el mocasín tipo driver. No hay que confundir con los demás mocasines y mucho menos con un loafer. Me recuerdo que un loafer es un zapato sin agujetas, pero es un zapato de vestir, es un zapato formal. El mocasín de calle tiene suela completa. El mocasín driver es mucho más flojo, es más suelto, no tiene estructuras y la suela viene a gajos, viene partida a gajos. En algunas ocasiones los gajos dejan libre la piel de abajo porque ya ve que el mocasín es una piel volteada. Es mejor que de todos modos la cubra toda aunque sea a gajos porque si no se agotan muy pronto. Y la idea de este mocasín es usarla con toda clase de ropa informal, chinos, jeans, bermudas, lo que a usted se le ocurra. Y lo mejor es usarlos en ante, en piel de ante, en colores que, son, que sean muy llamativos. Colores tales como el amarillo, el naranja, el rojo, el verde limón, el azul cobalto. No le tenga miedo, se van a ver muy bien, va a usted a lucir muy bien y mezclos siempre en contraste con el color del pantalón o la bermuda y disfrute usted los días de calor que de repente en nuestra gran ciudad de México se acaban pronto cuando empiecen las lluvias. Mejor disfrútelos desde ahora.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 partimos la baguette. Aderezamos con mostaza de guillón y le agregamos el salmón, a la arugula le agregamos el jugo de la naranja, el chile catalina picado con las semillas, aceite de oliva, sal y pimienta. Devolvemos y si es necesario agregamos más chile y sal, montamos sobre el baguette y le ponemos queso roqueforto de encima. Y...